El caso que vamos a ver a continuación es uno de los más extraños y completos que me han enviado a mi correo. Hay un video en particular que nos muestra una criatura que jamás se había grabado. Aún estoy investigando si este video puede ser verdadero o falso, así que estoy muy interesado en descubrir la verdad. Hoy vamos a hablar de una criatura que jamás antes habíamos tocado en este canal y que en ningún otro canal tienen el video que les voy a mostrar hoy vamos a hablar sobre un caso de locumar sucedido en argentina mi nombre es Oxlack castro comenzamos estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en youtube oxlac investigador únete al team A mi correo llegó el primer caso sobre un ucumar. Lo impactante de esto es que el archivo que se me envió contenía fotografías y videos de lo que está sucediendo en una remota región de Argentina. Los pobladores de la región cercana al río Paraguay han estado siendo atacados por una bestia que se oculta en el bosque, a la cual la tienen muy bien conocida como el ucumar. En este primer video veremos lo que uno de los pobladores pudo grabar durante la noche. Deben saber que el audio ha sido traducido para su entendimiento, por lo que de fondo escucharán la voz original y el sonido de la bestia. Y en primer plano, la traducción hecha por Juan, quien fue quien me mandó este material. Bueno. Hola. Amigo. Sí, ojito. Amigos, familia hermanos, patrón todo, todos todo estamos acá William sí, y yo Ovaldo, Ovaldo Benítez con William claro, ah. en medio del monte a cuatro kilómetros más o menos ah, y hay algo que el fuego está prendido y hay algo que grita y nos molesta sí, mucho sí, yo, ¿sí hacemos esta grabación por si nos pasa algo a nosotros y si no nos pasa nada, felicidades. Por eso estamos grabando ahora. No le tenemos miedo, pero nos apura mucho de hace rato. Por eso estoy grabando. El teléfono no se va a perder, no se va a fundir, la grabación va a quedar. No sabemos qué vamos a hacer. Entonces lo estamos grabando. Algo arriba hay que gritar, muy feo. E incluso acá se ve la cama nuestra máquina estamos en el monte a 4 kilómetros hay algo que nos apura mucho no le tenemos miedo pero le estamos grabando no sé si la cámara lo va a captar pero está muy arriba por si nos pasa algo para que quede todo grabado no es seguro nada, pero bueno por si acaso lo mismo digo si pasa algo a nosotros nos está apurando mucho y no tiene ningún gusto, no está lindo eso por eso lo estamos grabando por si nos pasa cualquier cosa para que si la gente no escucha sepa qué pasó estamos a más de cuatro kilómetros en de medio del monte y allá hay algo arriba que se ve muy poco al parecer los avistamientos o indicios de que una o varias criaturas se mantienen ocultas y acechan a las personas ya se tenían registrados pero no fue hasta que hace unos meses pudo ser captada esta criatura jamás antes vista que los pobladores señalan como el mítico Ukumar. Juan nos envió diversos testimonios pidiendo de alguna manera que esto se dé a conocer, ya que hay heridos que han sido atacados por esta criatura. A ver Rafa, decile a la gente de Oclac lo que viste y vos que sos de la zona ahí, del monte. Bueno, hey, nosotros hace años, y listo, pero nosotros yo sería de la, de la zona, cuando hay río capaz que se han venido de este lado, nos conocemos todavía. Porque bajó el agua el río. Sí. Claro. Primera sí. vez que se lo filma. Ajá. Primera vez que se firma. Y a esta gente que está viendo el video, ¿será que puede dar con los pobladores? Pero ustedes tienen que conocer el rocío y nosotros a mí también. El Rocillo, avisarle que el Rocillo se llama el paraje en el monte allá. Hay cantidad de esas cosas, ¿cómo? Ucumar. ¿Vos le vas a mostrar? Sí. ¿Vos a conocer a la gente. Ajá. Para que sepa que no estamos hablando macana. Sí. Bueno, dale, un saludo a Oklahoma. Pero, ¿qué es el Ukumar? Se describe como un hombre oso, un mítico animal salvaje, un críptido de aspecto aterrador y rasgos humanoides. Sus pies y manos son de gran tamaño y su cuerpo está completamente cubierto de pelo. Ukumar significa oso en lenguaje aymara, y su leyenda es propia de América del Sur. Desde la época precolombina ya se tenían descripciones y relatos del encuentro con este extraño ser. La leyenda cuenta que el Ukumar fue un hijo no deseado, nacido de una relación entre una sirvienta del campo y el patrón de la finca, por lo que al nacer fue tirado en el monte a su suerte, pensando que este perecería. Pero no fue así, sobrevivió y se transformó en una bestia que hasta el día de hoy se ha visto. Existen diversos reportes sobre el avistamiento, ataques o experiencias con el lukumar en Argentina y otros países. Pero esta evidencia y los testigos es el archivo más gráfico y documentado que se tiene. Seguiré en contacto con esta comunidad para descubrir qué es lo que está pasando y si en realidad el lukumar habita. En este lugar, y eso era lo que estaban filmando entre dos nomás. Estaban en el monte, son tractoristas, dos nomás estaban. Y yo con lo que filmaba a Nina y se le trajo ya acá en el hospital de, de Concepción. Yo creo que se le atacó. ellos lo que no saben nada. después, ahora recién se vio el, el video que el señor filmó. De las 8 de la mañana de la noche dice que le persiguió hasta las 6 de la mañana. No saben que ahora cuando se estén conscientes van a saber qué para lo que es, le salió. Jodido ese bicho. O sea, no es un bicho. Se hace pasar. Supuestamente la historia que que, que hubo también. Malas visiones, sí, el espíritu malino ¿Y ese. ese le come a la persona o lo hace desaparecer así de una, supuestamente. Jodido esa cosa, boludo. No es bueno, más para allá, joder. Yo he pasado que hay okay, cosas de pep y la vaina. Pero la sabo que hay ahí. Ah. Eh, por ahí. Ah. Seguiré investigando para saber si este video es real o es falso. Si ustedes tienen información o viven cerca de esa región de Argentina, por favor, mándenmela a mi correo oxlacoficial@gmail.com para descubrir si en verdad ese video grabado se trata del mítico Ucumar. Y recuerden toda la gente de Guadalajara este fin de semana, ya este 7 y 8, sábado 7 de marzo y 8 Domingo voy a estar presentándome en el evento de Maligna en Guadalajara. Así que allá nos vemos porque les voy a dar una conferencia, les llevo regalos, vamos a hablar sobre los libros de criptozoología, nos tomaremos fotos y vamos a hablar sobre los fenómenos paranormales. Ya saben, este fin de semana, toda, toda, toda la gente de Guadalajara, allá nos vemos. Mi nombre es Otla Castro, hasta la próxima. Información sobre el evento de Maligna aquí abajo, aquí abajo en la descripción del video. Para que vean cuánto cuestan los boletos, a qué hora son los horarios, etcétera. Van a ir otros youtubers del terror. Así que allá nos vemos.